mamá por no ser lo que tú querías Es que el sistema me atacó, senda porquería Desde hace rato que yo planeo mi vida, Pero como te dejo sola si tú eres mi vida la mía mamá por no ser lo que tú querías En el sistema me perdí entre galerías Buscando aquella mentirosa supuesta utopía No encontré nada, el chavismo se llevó Las cicatrices del karma Te han roto tus raíces Violaron tus espaldas La realidad para el pueblo es muy amarga Mientras las bestias rojas vacilan y tan largas Ellos controlan todo Nuestro petróleo lloro Se reparten la torta Y para la gente el lodo Vivimos sin acomodo Víctimas de la premio Haciendo colas infernales sin ninguna serba mala Mi mamá por no ser lo que tú querías En el sistema me perdí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 Oh Venezuela, por favor recupera ya tu brillo.